Otro hecho se suma a los ocurridos durante el fin de semana en este municipio. Se trata de Luis y Antonio, herido de varias estocadas, en medio de una riña en hecho hasta el momento no esclarecido. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Que Era un primo mío que estaba peleando, que también está interno allí. herido también? Sí. ¿Y dónde fue eso? Ahí en los Rieles, en el quemadito de pelón. ¿Y y ahí era con muchachos de para allá abajo, de, de, de, de los Rielitos. Le llaman Villalinda ahí. Entonces cuando yo fui a ver qué era lo que pasaba, ahí me tiró, me metió ese cuchillo ahí. Yo caí de una vez, no sé, no sé por más nada. No, no sé. Eso fue como a las 10 la de la noche. ¿Cuándo pasó el hecho entonces? ¿Qué hizo la No sé, no, no te sé decir. No sé, sí, yo creo que sí, yo no, yo mismo no, no, no sé, yo no lo conozco bien, a él. yo no lo conozco bien, pero es que uno lo conoce. Y es que este se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.